y caballeros, muy buenas noches. Hoy es una noche muy especial sin duda, un 24 de diciembre donde todos queremos volver a esa infancia, todos queremos ser los niños, todos queremos tener frente al arbolito de Navidad una carta pidiéndole algo al niño Jesús. Nosotros tenemos un regalo para ustedes como un regalo también del niño Jesús. Tenemos un especial de todo lo que sucedió en nuestra grabación del mensaje navideño. Quienes participaron, quiénes fueron los creativos, en qué los motivó para entonces llevar este bello mensaje a toda la región oriental. Y es por ello que, sin duda, esto se convierte en una noche muy especial para todos ustedes. Así que de inmediato vamos a disfrutar de lo que fueron las imágenes en bruto de todo esto. Estamos en el Paseo Colón, fue la primera parte de la locación que nosotros eh, teníamos previsto para iniciar este saludo navideño, este regalo que estamos presentando para ustedes hoy, en la noche del 24 de diciembre. Y por supuesto reunir a todos estos encantos, a, a los niños, a las niñas, a estas princesitas. Y piense esto, mira qué ternura. Luis Jiménez asustó a la pobre Patricia. Y este sí está contento y está buscando la cámara Desde un principio se nacen con estas cosas Y esto también es importante En muchas oportunidades hay que recurrir a la gente que pueda manejar un poco más los niños Cómo le encanta una cámara a esta princesita Debemos agradecer también a todos aquellos, a aquellos lugares que nos prestaron la ayuda eh, ...que tuvimos la oportunidad de recibir esa gran colaboración... Eh, ...la señora propietaria del edificio que está frente a la iglesia... ...donde pudimos hacer esa toma cerrando nuestro mensaje navideño... ...y observen, mire qué cara tan bella... ...mira, ay qué bien se ríe... ...a María Eugenia le dio mucha penita quedarse solita al frente de las cámaras... ...pero no parece ser así... ¡Oye, mira! ¡Ay, qué pena! Ustedes compartiendo con nosotros este momento alegre y aquí sí estamos entrando con otras princesitas. Aquí está conjugándose los niños, las niñas. Estos ojos mirando hacia el futuro, hacia una Venezuela que queremos todos que quieren ellos. Queremos responderles a ellos. Momentos importantes, de verdad, cumbres, instantes viviendo nosotros y por ello estamos eh, mostrándolos en este momento todas estas imágenes, todos estos chiquillos, que por supuesto al seleccionar nuestras imágenes para hacer el mensaje navideño, en 2 minutos 13 segundos, nosotros algunas de estas otras imágenes no podíamos tenerlas pero por eso hemos hecho este programa especial estos entretelones para que todos los que allí estaban se puedan ver ahora puedan compartir con nosotros sí señor es este Bernardo si mal no recuerdo uno de los niñitos que estaba allí y ahí está Rodrigo Rodrigo que es ...hijo de nuestra productora Lía Gómez... ...productora de este micro de Navidad... ...de este especial de Navidad. especial de Navidad... ...estoy grabando... ...un super especial de Navidad... ...eso eh... ...con el entusiasmo uno con el otro... No importa, ...bueno y más adelante van a tener... ...su vehículo así también europeo de esta misma marca... De esta misma forma. Y todos los niños de la comunidad, todos los niños que estaban en ese momento por el Paseo Colón, se unieron a este festejo del mensaje navideño de TVO Canal 5, la televisora Oriente, su televisora. Muchos quieren aparecer aquí, los padres, representantes de los niños en el Paseo Colón, la sonrisa, mucha felicidad en estos días, Lía Gómez, nuestra productora en este momento, preparando a los niños, ¿qué deben hacer?, A veces uno se siente como... Como contagiado con ellos Porque tiene que ser así Hay que sentirse contagiado con ellos De alegría celebrando En el Paseo Colón Mira aquella niñita está Como sorprendida por algo Y aquí están Patricia y Bernardo Imagínate imagen tan bella en ese instante ¿Qué resultado puede tener esto? Vamos a ver Patricia está atenta Alguien le hace señas Bernardo parece que no le ha gustado... ...lo que le están diciendo a Bernardo... ...y debe estar pidiendo... ...ajá... ...Patricia, ¿qué pasa? <ríe> es bellísimo, de verdad... ¡Ay, mira! Llegó y todo lo yo se lo yo, ...Rodrigo... ...y esto es lo que nosotros queremos compartir justamente... ...esta alegría de los niños... Uno, dos y tres, ¡Véngase! Vamos a correr todo. Extraordinarios, sensacionales. Estuvieron los niños. ¡Alumbran más que todo atrás. Acá, atrás, atrás, atrás, atrás. Bueno y aquí está nuestro gerente general José Manuel López Lo vamos a tener más adelante en nuestro programa Y por supuesto también están Carlos en Caenzo Vallejo Y son la gente de Ingeniería Estamos en Pueblo Viejo De nuevo queremos agradecer a todas las familias que nos atendieron en esa oportunidad Aquí está la gente de Superdeporte Por lo menos los que aparecemos en cámara Ensayando Bueno y que ensayando Tú patesa esa mandarina <risa> Luis Miguel Buen trabajo cumplió Luis Miguel Allí ayudándonos un poco Aquí Henry Campos Con problemas, las luces El calor por supuesto que Implica estar pendiente Luis Sosa con una de sus gracias Bueno y aquí está Jorge David Gómez, el príncipe de la narración de las noticias de TVO. Aquí ensayo tras ensayo, y aquí Luis Miguel sigue la música, sigue la letra. Pienso preocupado porque Henry Campos está suando mucho. Y ahí está Luis Miguel, como todo un director. Y llegó dale. Bueno, a refrescar un poco lo que teníamos ahora, bueno, por supuesto, sin incluir a Alía, que parece que le molestan las luces. Y alguien se presentó con la chuleta, Omar Montilla. Y la verdad es que Omar no entiendo por qué se presentó con lo que se conoce como chuleta, con algo como una guía para cantar o para leer algunas cosas cuando es una persona que domina muy bien esto porque él canta bien, amaro o sea que tiene facilidades para para lograrlo ¡ay! Ah, ahora el grupo el licenciado Domingo Sevillano, invitados especiales también Lía otra vez con ese gran trabajo cinco días tras la huella de cada uno de nosotros para que las cosas salieran bien nuestra de Relaciones Públicas, Ana María, de Administración, de la parte de la computación. de está Velázquez. Estábamos muy alegres y continuamos muy alegres por visitar hoy, 24 de diciembre, sus hogares. Con este reportaje especial que estamos haciendo de los entretelones, de la grabación, de nuestro mensaje navideño, el primero de TVO Canal 5 este grupo esto es un pueblo viejo yeah. la verdad es que es otra de las bellezas aquí está nuestro presidente el ingeniero Pascual Sevillano muy contento también bueno todos estamos muy alegres bueno así estaban todos alegres así lo vimos en ese momento cuando se grababa el mensaje de navideño. Lía Gómez, nuestra productora, la verdad es que no sabía en qué lío se había metido, porque hasta su hijo Rodrigo, lo vimos allí en varias oportunidades, hasta que uno de los muñequitos, algo de los juguetes con que tenían los niños allí para entretenerse un poco, y se escapó con ellos. Y por supuesto vimos a Luis Miguel allí, uno de los muchachos que yo en producción. Eh, en ese momento cuando también nos presentaba con un radio reproductor para tratar de darnos a conocer a nosotros tanto la letra como la música, pero era tan difícil y con oportunidades se escuchaba, al caso de Daniel Mosquera, asistente también de producción, y la misma Lía que le decía a uno en muchas oportunidades, canta, baila, ríete. Yo no, por lo menos yo particularmente no hallaba cómo conjugar las tres cosas. Yo tenía un enredo completo, ni canté, yo creo que sí bailé. Yo creo que sí me puedo reír un poco, pero yo me reía también del resto de los compañeros. ¿Cómo disfrutamos del resto también de todos nuestros compañeros en ese momento Jorge David? Imagínense usted lo que ha pasado con Jorge David allí. Pero vamos a ver en qué se inspiró nuestro compañero Luis José Llanes para la letra de ese mensaje navideño. ¿En qué se inspira este joven que es algo importante dentro de nuestra empresa, dentro de la familia TVO? Aquí la juventud se está imponiendo y eso a mí me contenta mucho porque nosotros estamos de paso, pero de paso con ustedes y con ellos también. Buenas noches y bienvenidos. Buenas noches, Andrés. Muchas gracias por la invitación y feliz Navidad a todo el oriente del país y a todas las personas que sintonizan TVO. Mira, este, prácticamente me inspiré más que todo en las zonas de, de Barcelona y Puerto de la Cruz y sabiendo que tenía una responsabilidad ...como esta, que me dan el mensaje de venido, para, de venido para hacerlo. El primero de TVO, bueno, puse todo lo mejor y toda mi inspiración... ...para que saliera ese trabajo que tuviste. Y uno viendo estas cosas que, que acabamos de ver en el monitor... ...uno no siente emoción y se emociona porque tú ves todo el trabajo que tú haces... ...todo el trabajo que tú haces reflejado como tú lo imaginabas. Porque un, al escribir una canción uno se imagina muchas cosas... ...y ves cómo, cómo te reflejan... Sus pensamientos a través de la televisión, es algo muy bonito, me sí, Bueno, la verdad es que así como eh, escuchan de esta manera a Luis José con relación a cómo nace ese mensaje navideño, así mismo lo está reflejando él ahora, bueno, ya ya conocemos de sus condiciones artísticas, vemos la, la facilidad que tiene para componer y también, por supuesto, para cantar, ya tiene experiencia en el canto Luis José. Pero me comentaba Claudio Tucci, uno de nuestros eh, compañeros de camarógrafo que nace también esta idea de una conversación que ustedes tienen una tarde aquí, que dicen, bueno, nosotros no vamos a tener un mensaje navideño. Entonces parece que tú te vas con esa inquietud, buscas la manera de, de comenzar a preparar el trabajo y justamente así lo preparas y lo traes para que todos los compañeros comiencen a entonar esa canción, comiencen a aprenderse un poco la letra. Yo no me la aprendí, pero no me la aprendí porque es que no tengo facilidad. ...por lo que es la música ni tampoco para el canto. Bueno, sí, estábamos una tarde todos reunidos aquí en el canal... ...y me llamó el compañero Iván Mantilla... ...y me dice, mira... es otro rochelero? Tienes que tienes que escribir la canción de Navidad. Bueno, me gustó bastante porque me gusta escribir canciones. Entonces, tomé esa decisión... ...que sí le voy a escribir, esa responsabilidad. Y me ha empezado todo el tiempo pensando... ...qué hago, cómo, cómo la hago. Entonces surge una canción, una primera canción... ...que... ...no cuadraba con la producción que ellos querían... ...con las imágenes que ellos tenían imaginadas... ...no cuadraba... ...entonces se pide otra canción... ...donde nace esta canción que... ...por cierto, nadie sabe el nombre... ...se llama Llegó Navidad... Llegó Navidad... Sí, sea. Llegó Navidad... Es qué bello! Entonces sale esta canción... ...pero eso también tiene que ver con... con todos los compañeros... ...agradeciéndole a ellos el apoyo y... ...y, y siempre, mira, ¿vale? Te, te, ¿Qué te parece este, este pedazo aquí? ¿Te gusta? ¿Sí, vale? ¿Cómo no? Y o sea, entre todos colaboramos y salió la canción... Pero además de la letra, Luis José, este, cuando se va a la parte de la música también es obra tuya la música. La música y la letra, yo, yo, la, yo la hice, pero sabes que cuando se hace una canción, se necesitan acompañamientos musicales. Uh -huh. Nosotros recurrimos al grupo Bambuco, uh -huh. que por razones, o sea que no, no, no, no lo pudimos localizar, no lo pudimos localizar y no, no, no pueden estar ahí con nosotros en este momento. Pero ellos son grandes colaboradores. De, de este tema navideño. Y para ellos, el más sincero agradecimiento, porque se portaron severísimos con nosotros y con la mayor atención. ¿Quién crees tú que se aprendió un poco más la letra? ¿De todos? Sí, de todos. A mí no había mencionado. Bueno, mire, te diría que entre el grupo que yo vivía ahí, el que más se le veía era a, a la gente que estaba en, en el restaurante del Paseo Colón. Ajá. Que se, veía más, se le veía más, más movimiento y se veían que, que estaban... Que estaban más alegres, pero no es por criticar a los demás, pero los demás estaban, por favor, como dicen. Y por qué no escuchamos una partecita nada más, por lo menos la primera estrofa. Bueno, no, no vamos no, a no escucharla. Bueno, yo la cantando. No, la vas a cantar, sí, no, tú. Pero qué quieres. Sigue con el compromiso. Ah. Sigue con el compromiso. Pero qué, qué parte, la primera, la parte? primera parte. La primera parte. ¿En la balada? Sí, la balada. Bueno, vamos a ver cómo tengo la voz ahorita. Vamos a ver. Qué lindo se ve el horizonte, qué bella se ve la ciudad. Ya brillan estrellas en los arbolitos, qué lindo cuando es Navidad. ¡Qué bueno! <risa> <risa> Nosotros vamos a regresar con más... En este mensaje navideño para usted, este regalo de Navidad, este regalo del niño Jesús con toda la familia TVO. Regresaremos en breve. licencia. Ellos tienen la licencia. Él también tiene la licencia. Tarjeta Latino Efectivo. La licencia financiera. Licencia para movilizar. Para pagar. Para consultar. Tarjeta Latino Efectivo. El distintivo de los que pertenecen al latino. Tarjeta Latino Efectivo. La licencia financiera. Del latino. Un sistema financiero completo. Y para los más pequeños de la casa, este sábado a las 5 y 30 de la tarde, les presentaremos las más divertidas aventuras de los ositos cariñosos en un mundo lleno de fantasía y emoción. Este sábado a las 9 y 30, les invitamos a disfrutar del más hermoso paisaje natural. Los roques, la convivencia del hombre y su medio ambiente. Paloma San Basilio, Plácido Domingo. La noche que me quieras. Sí, vale. ¡Juntos! En el más hermoso recital. En programa especial, este sábado a las 10 de la noche. Es que estoy ensayando, doña Mociña. Estoy haciendo un estudio. Estoy tratando de crear mi personaje. Pues es mejor que desencarne a Navajada y vuelva a ser otra vez comisario. Vine para poner una queja. ¿Queja? ¿Contra ¿Contra quién? Contra José de las Medallas Disfrute de lunes a viernes Roque Santeiro A las 7 y 30 de la noche Este domingo a las 7 de la noche les brindaremos los momentos más emocionantes del fascinante mundo deportivo en el más completo recuento de Super Deportes con Andri Osorio, Luis Sosa y Henry Campos. La organización Pexicola ofreció su tradicional agasajo de fin de año a los representantes de los medios de comunicación, en un acto que congregó a buena parte de los comunicadores sociales de la zona. El vicepresidente regional de Pexicola, Antonio López, anfitrión de la agradable velada, destacó la importancia de los periodistas y los medios en el desarrollo sostenido del sector mientras hacía votos por dicha y prosperidad. La idea. Proseguimos con nuestro regalo navideño, la familia de TVON para ustedes hoy 24 de diciembre. Luis José Llanes estuvo hace un momento con nosotros, compositor, autor de esa letra tan bella que ustedes han recibido en sus hogares y que ya muchos de ustedes la entonan. Sin duda ha sido hasta ahora nosotros un himno de Navidad muy bello que hemos felizmente poder llegar a todos sus hogares. Pero tenemos nuestra productora Lía Gómez, que nos acompaña por supuesto esta noche. Por otra parte también tenemos a Iván Mantilla, hombre que está dentro de lo que es la parte de postproducción. Y por supuesto que ellos tenían esa responsabilidad de llegar a esas imágenes vírgenes que ustedes recibieron posteriormente con la música, poderlas editar... Y sacar, por supuesto, lo mejor de todo lo que teníamos esa noche para ustedes ¿Experiencia, Lía, de lo que sucedió en todo ese mensaje navideño? Bueno, las experiencias más bonitas fueron con los niños Que siempre demostraron su alegría natural Dígame Patricia y Bernardo, sí, eso fue un espectáculo todo. Y, y en cuanto a todo el equipo nuestro de producción Bueno, fueron los mayores colaboradores Y creo que fueron buenos actores Y se portaron 100% bien Oye, qué divino, Iván y eh, otra de las cosas que hayas podido ver dentro de ese mensaje navideño bueno este para empezar con una frase que se dice al inicio de todos los programas de televisión buenas noches, feliz navidad y gracias por invitarme a tu programa Andri <ríe> eh, bueno mira la responsabilidad que me tocó fue una responsabilidad muy, muy grande, muy importante y fue montarle las imágenes sobre ese hermoso tema que compuso nuestro compañero Luis José Llanes con con la música del Grupo Bambuco y, un detalle muy importante, los arreglos musicales del gran compositor Chelique Sarabia, ¿no? a, quien hay que, a quien hay que agradecerle mucho. Bueno, mira, este, la inspiración de este mensaje fue algo en lo que se refiere a la, a la parte de, de video. Fue, fue que nosotros quisimos, primero, enfocarlo desde, desde el punto de vista de que estamos en Oriente, Oriente es eh, sol, playa. Alegría. Alegría. Sí, señor. Y, y la alegría de nosotros, los que trabajamos en TBO, que somos gente de aquí, somos gente de Oriente. Gente que, que, que, que en épocas como esta queremos manifestarle a todas esas personas, a ese público que nos, que nos ven detrás de la pantalla, todo nuestro amor sincero, alegría. ...y nuestro, nuestros más sinceros deseos de que... De, de, de... Bueno, había imágenes, había imágenes por parte de Luis Jiménez con esa cámara indiscreta. Alberto Velázquez, por supuesto, tuvo la responsabilidad de hacer las tomas... ...que ya se consideraban oportunas, con una mejor iluminación, por supuesto, ya especialmente para, para hacer el trabajo... Y también Chacho Ceballos estuvo haciendo una de las tomas, por cierto una de las más impresionantes que la fue de la, la iglesia, iglesia que cerrando el mensaje navideño, que por supuesto como todas ha llamado mucho la atención. Algo muy importante que hay que mencionar es que todo fue hecho en casa, o sea que estamos muy orgullosos de que todo nuestro mensaje es hecho aquí en TVO. Eso es lo bueno de esta familia definitivamente, nosotros en este año 1993, en apenas unos tres meses que tenemos en antena en el aire, nosotros eh, sin duda tienen un compromiso y tenemos un compromiso todos con ustedes para el diciembre del año 1994 porque todo hay que irlo mejorando, no hay duda. ¿Por qué no vamos a ver un poco de esas imágenes de eso que usted no vio y que yo tampoco las había visto? Vamos a divertirnos un poco. <risa> Llega a todos sus hogares en el cielo de nuestro canal, para poder compartir junto a la familia oriental. todo lo mejor para ti, Te compartirá junto a mí y ese nuevo año. año aquí, Bueno, la verdad es que las locaciones, como son conocidas en el ambiente de la televisión, fueron ideales. Y por supuesto a veces contrarrestaba lo que era uno delante de las mismas Porque observen por lo menos esta parte donde se disfruta De Encorpo ven Aquí está Luis Miguel Y aparece también Daniel y Mónica por supuesto Disfrutando Aquí vuelve otra vez Chelique Fíjense esto, Chelique de corbata, saco, sentado allí Disfrutando Disfrutando todo. Y este es el Paseo Colón no, es no, todavía es este en Corpovera. Corpovera. ¿Eh? <risa> Oye, y hay un momento importante que lo vimos en la primera parte del programa, este mensaje navideño, que es en la casa cuando en grabamos Pueblo en Pueblo Viejo, que está, que está Carlos Rivas, este... Henry y Luis Sosa y por supuesto que yo estoy en ese momento cuando nos estamos refrescando un poco del calor que produce por supuesto las luces y el momento también para uno que se pone un poco nervioso y sabe la canción no se la sabe y la señora muy atenta por supuesto estuvo pendiente de nosotros la persona que también que trabaja con ella la doméstica también nos atendió a las mil maravillas pero cuál es nuestra sorpresa que baja el dueño de la casa en una forma sorpresiva muy bien trajeado porque iba para una fiesta especial de esa noche y cuando ve a Henry y a Luis le dice ¿y qué hacen ustedes en mi casa señores? eso fue una gran sorpresa porque yo no me imaginaba él no sabían que nosotros estábamos ahí, eso fue graciosísimo de verdad mira que está todo y está Mildred Hernández, está Judith, Aide González, de prensa Carlos de responsable también, vean se está escondiendo Carlos de responsable también, Edgar Guevara con, su, ¿Con una, su de su, una de sus hijas pues la verdad que todos nos prestaron Una gran colaboración qué buena, en las locaciones qué bien. Por Pobén Ay, míralo pues La comiquita <ríe> <ríe> Teodoro Judy. colaboró bastante con nosotros también Aquí está Luis José Llanes Mira, Iván Está enseñando sí, a la sí. baila. Ramón quiere y no quiere. Ramón quiere y no quiere. Fíjate que el taque quiere y no quiere. Y Yudaisy, sí, mira. Sí, y no te pierdas a Teodoro. Uy, Judaisy. Ahí sí. está Teodoro. Nuestro canal el grupo de administración el grupo de administración oye sí, sí. algo gracioso porque yo recuerdo parte de esto aquí mira aquí está Torre, con... nuestro coordinador aquí pasó algo con las estrellitas compramos estrellitas por eso es que yo vi algo de eso en ese momento por allá y me llamó bastante la atención, no sé qué sucedió ni sé qué, qué imágenes <risa> tienes tú allí compramos muchas estrellitas para que estuvieran en el balcón, pero resulta que se nos fue la luz y todas las estrellitas se acabaron y no pudimos <risa> hacer sino la que vieron al aire sí Ahora, la verdad es que es difícil, después de tener estas imágenes virgenes así, llevarlas a, a, a lo que ustedes han visto, y por supuesto que esto es parte de postproducción y de su productora. <risa> Nuestro general es este de José Manuel López también, por supuesto, mucho que ver con todo lo que ha sucedido aquí. Ahí, yo creo que este es el momento de la lucecita, ¿no? Uh -huh. Ahí está África haciendo algo que no es en su continente. Sí. <risa> que por poco se le quema la ruana que tenía puesta. <risa> ¿Y qué pasó aquí? A este lo quemaron, ¿no? Eso es lo que yo, yo no sé, eso fue lo que yo vi en esa oportunidad que a veces especialmente de que alguien lo quemaron. Aquí se estaba quemando, no, había como apagar las estrellitas. Taruta, el de seguridad también está allí. Sí. Ah, qué bueno. Y esta es la parte más tierna cuando grabamos a nuestro niño Jesús. Pero te voy a decir una cosa, era la más chiquitita, pero fue la que mejor se señor. Señora atrás, señor atrás. esperarse porque estábamos todos pendientes. Vamos a repetirla porque vi al señor ahí atrás. Ok, pero salte, Pascual, para que no esté en el cuadro. Ok, ya ahí, Ormela. entra con la Ponla Con la en el centro, en el centro. Oye, qué bello, qué tierno, ¿no? Qué momento. Cornela y Oriana, Ahora vente rápido para que la grabe aquí, ¿verdad? Que rueda, que rápido. Oye, como toda Qué bien, qué bello, qué bello. No lloró monelito. en ningún momento. Bueno, ya me siento una cosa, que ya, ahora los niños ya casi no lloran. Ese era uno que era llorón. Pero no me da de, sigue viendo acá.